hola hortera en este vídeo te explico un problema que es frecuente cuando acochas con paja y antes de ponerme con el tema quiero compartir que me siento tremendamente inmensamente feliz a uh, leer los comentarios que, que ponéis en el, en el canal en los distintos vídeos de verdad que me siento bendito me cuesta un esfuerzo hacer estos vídeos y, y ver que son útiles pues la verdad me llena y, y bueno pues qué puedo decir y en este punto dar mi agradecimiento como siempre al empezar los vídeos a la gente que estáis apoyando el canal que hacéis posible pues que vaya mejorando técnicamente eh, eh, los recursos que vamos poniendo y bueno pues que el, estáis contribuyendo a que, el, a que esto llegue a más gente y mi agradecimiento de verdad y el agradecimiento también de la gente que se beneficia del, del canal. Vamos con el con el acochado con el tema del vídeo, ya hemos visto en otro vídeo anterior el tema de um, para qué sirve el acochado, sea de paja o sea de lo que sea, de piedras, de lo que tú utilices, hojas de olivo, me comentabais algunos en, el, en, el, en, el, en los comentarios en el, en el canal últimamente, uh, cualquier material, si tú entiendes para qué sirve el acochado, eh, entonces ves que hay muchísimos materiales y que no tienes por qué restringirte a la paja o, o al compost o al cartón. También deciros que, el, que quede claro, ya lo digo en el otro vídeo, uh, que el, el acolchado no es la mejor estrategia para luchar contra malas hierbas. Y de esto va este vídeo. Y en este sentido lo que se hace cuando tú acoches y lo que quieres es darle, asestar un golpe al, a las malas hierbas para que no te invadan los cultivos que vas a poner, uh, mírate este otro vídeo de entomopatía con Jairo. Es un canal muy bueno es inexplicable que, que tenga tan pocas visitas, ayuda a, div a divulgar los contenidos que tiene este canal y mírate allí pues cómo se hacen invernaderos, que él, él, él utiliza, Jairo utiliza cartón, bueno, pues es lo mismo que, que utilizamos en permacultura cuando hacemos acolchado y ponemos cartón debajo, pero que quede claro que el acolchado, uh, el acolchado propiamente tiene otras funciones, quitar las malas hierbas sí que se hace con cartón, ¿vale? Uh, dicho esto, ya explicaba en otro vídeo también la diferencia entre abonar con, con acolchar con, con compost o abonar con compost. En este quiero hablar de un tema que siempre comento en los cursos y, y para que se vea. Hicimos este vídeo hace unas tres semanas y uh, acolchamos y explicamos pues, cuál es el grueso que, que debería tener el, el acochado para funcionar bien. Uh, hemos tenido lluvias uh, desde que hicimos aquel vídeo y ha sucedido una cosa que es que está empezando a brotar, Trigo. Bueno, ya conocéis la, la famosa um, uh, expresión de separar el trigo de la paja, ¿vale? Resulta que las empacadoras de estas balas pequeñas, de estas apacas pequeñas, uh, algunas máquinas son muy viejas y esto de separar el grano de la paja no lo hacen especialmente bien. Te, puedes, te puede pasar que en el momento de... En el momento... Ahora pasa un coche... Bueno, saludamos al vecino. Puede suceder que la alpaca que hayas comprado uh, separe mal este, este grano de la paja porque es una máquina uh, antigua o que no ha, se ha hecho el mantenimiento que se tiene que hacer. Y entonces te encuentras que en el momento de acolchar uh, todo este grano que ha quedado dentro de la paja, pues te empieza a brotar. Esto en algunos casos, si hay mucho grano, no será el caso en esta, uh, puede ser un problema. Puede ser un problema porque entonces uh, resulta que tienes el cultivo que hayas puesto compitiendo con, con el grano propio del acolchado. Mal asunto. Entonces, esto tiene dos soluciones muy sencillas. La primera sería, uh, si haces el acolchado, como explico en, en el, en el vídeo, como hicimos en este caso, después de unos días, esto es similar a la falsa siembra, ¿vale? coges y lo giras y ya está y solamente hacer esta operación ya hará que todas estas hierbas que estaban todo este grano que estaba germinando pues quede quede atrás aprovechamos y vemos aquí como, como la tierra aquí está manteniendo mucho mejor la humedad que en, el, que en el resto de sitios que es una de las funciones del acochado vale entonces eh, ya ves que es fácil solucionarlo si hicieras el acochado con patatas, por ejemplo, esto puede ser complicado, o con algún otro cultivo uh, que tú pretendas que, que atraviese la paja, puede atravesar las patatas, la paja sí, pero los tallos son tiernos. Si haces esto cuando las patatas uh, han empezado a atravesar la paja, las vas a estropear. Por eso es interesante en estos casos que utilices otra estrategia que te voy a enseñar ahora. Para explicar... Uh, ¿Qué hacer con, con la paja si contiene mucho grano o saber si contiene mucho grano? He venido a este rincón en el cual estuve jugando con mis sobrinos. Que el, un consejo extra del, del vídeo es que el, uh, no utilices el huerto como un espacio de obligaciones, de responsabilidad si tienes niños. Que sea también un espacio de juego. Uh, mis sobrinos quieren ser elfos o les gustan mucho los elfos pues aquí estuvimos jugando y otro tema también eh, da igual si está todo desordenado a veces esto me, pre me, me preocupaba un poco al principio pero es que ya hay buenos canales que muestran huertos jardín fantásticos preparan muy bien los vídeos y yo es que me dedico a otra cosa y, y pago las facturas haciendo otra cosa que no son los vídeos entonces eh, bueno pues esto es un huerto de la vida normal. A veces tienes más tiempo y lo tienes, lo tienes todo mejor y hay veces pues, que no está todo perfecto. No pasa nada. Lo importante, la paja. Necesitas saber si las alpacas contienen mucho grano. Entonces la manera de hacerlo es las pones en el suelo, como están aquí, las puedes, las puedes colocar más, más, más eh, apaisadas. En cualquier caso, eh, las riegas bien o esperas a que haya un periodo de lluvias y el grano que contiene germinará. En este caso se ve raro porque... Eh, eh, hemos pasado bastantes meses de, de sequía y, y bueno, ha llovido ahora, pero el grano que hay yo creo que ya está débil. En cualquier caso, eh, aquí hay bastante, ya se ve, eh, no sé si se apreciará bien en el vídeo, pero hay bastante eh, trigo que germina y esto quiere decir que al tanto con este proveedor. Hay que ir con cuidado porque... El, si yo acocho las patatas con paja de esta sin haber hecho este tratamiento antes, pues voy a tener un problema y voy a tener el, el, el trigo o la cebada compitiendo con, con las patatas y lo que plante. En este otro caso, ya uh, como que he, he repetido el vídeo tres veces ya, por problemas con la batería del móvil, pues ya no queda nada para arrancar, pero habían algunas, de verdad que habían algunas, alguna, algunos... Algunas semillas de trigo que habían germinado, y esto es la manera de saber si ya está a punto eh, la paja para, para cochar. En cuanto germina y tiene unos pocos centímetros, ya ha empezado el proceso, uh, ya no va a ser un problema si lo aportas en el huerto. Y hasta aquí el vídeo. Mira, aquí hay uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Uh, espero que te haya sido útil. Nos vemos en, en otros vídeos. Te dejo aquí un vídeo que puede ser de tu interés. Y a plantar, que la primavera ya está aquí. Hasta la próxima.